Huevo. Es hora de venir a cocinar este huevo, pero primero necesito la sartén, O oh, una sartén mía. Oye, atrápalo. ¿Qué es lo que.? Pisa si a comerlo, funciona. Billones y millones de intentos. Después, pues, me rindo. ¿Qué? ¿Fin